Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las mamitas en este día. Hoy vamos a hablar de los reportes negativos en data crédito. Todas las mamitas me han contactado hoy preguntándome ¿es posible borrar los reportes negativos en data crédito? Claro que sí es posible, pero tengo que ser muy sincero con ustedes. Los reportes negativos en data crédito se pueden borrar, pero de acuerdo a unas causales que están establecidas o en la ley o en la jurisprudencia. Entonces, no en todos los casos se puede dar de baja un reporte negativo. El que ustedes les diga que sí, que le van a restablecer su vía crediticia en ocho días y le va a eliminar los reportes negativos y le va a aumentar el score en data crédito, es un estafador, es un mentiroso, no caigan en eso. Los postes de las ciudades están llenas de eh, papelería manifestando este tipo de situaciones, entonces no caigan en eso porque van a perder su dinero, mejor asesórense de un profesional eso por un lado, por otro lado tengo que ser claro con algo y sincero con ustedes, ustedes para realizar estas reclamaciones no necesitan de un abogado ustedes lo pueden hacer directamente, ustedes pueden acudir ante estas entidades financieras o ante Atacrédito, ante, ante Transunión lo que antes se llamaba Sifino o Procrédito a solicitar que les den de baja a sus reportes negativos si aplica alguna de las causales que yo les voy a explicar hoy acá, listo entonces, vamos a empezar para no alargar tanto esto hoy en el Día de la Madre. Miren, hoy domingo. Hoy estamos a 9 de mayo y estamos acá trayéndoles este material a ustedes, grabando este material para que ustedes conozcan cuáles son sus derechos. Entonces, miren, ¿cuál es la ley de habeas Data? Es la ley 1266 del 2008, la ley que ampara un derecho que es de rango constitucional, que es el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la honra. Pilas, les estoy diciendo, son de rango constitucional, son derechos fundamentales. Esta es una ley estatutaria, por ende, entonces, ya saben, tenemos que defender esa honra, esa dignidad y ese buen nombre que la misma ley nos está amparando y que es de rango constitucional. Entonces, ¿cuáles son las causales para solicitar la eliminación de esos reportes negativos en las centrales de riesgo? El primero es la indebida notificación. El segundo es la prescripción extintiva de la obligación. El tercero es el reporte negativo que hacen las entidades por error. El cuarto es por suplantación, cuando te suplantan la identidad. Y la otra causal es cuando tú pagaste y aún sigues reportado, aún después de cuatro años de haber cancelado tu obligación. Entonces, vamos a arrancar explicando una por una para que ustedes vayan entendiendo ese reporte negativo que ustedes tienen en cuál de estas aplica. Hidratémonos primero porque ya había grabado este video y me quedó sin audio, tuvimos que volverlo a repetir. Listo, indebida notificación, miren, la ley 1266 del 2008 establece en su artículo 12 la obligatoriedad que tienen todas las entidades financieras o empresas de telecomunicaciones o empresas comerciales que eh, oferten productos o servicios a crédito de notificar 20 días antes de hacer ese reporte negativo en la central de riesgo a la persona o al deudor. Entonces ya saben, existe la obligatoriedad para que ellos realicen esta notificación antes de reportarte so pena de violarte el debido proceso y el derecho de defensa, que también son derechos constitucionales y que no te permiten defenderte de una deuda que te pueden estar cobrando de más, la pueden estar cobrando en una fecha que no se ha hecho exigible o en la acordada o no te permiten, pues, eh, acceder a ejercer tus derechos, como te acabé de repetir, el derecho a la defensa. Miremos qué dice el artículo 12. Requisitos especiales para las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Las entidades financieras, las empresas de telefonía celular o los establecimientos comerciales. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador sin perjuicio de lo dispuesto en el título 3 de la presente ley. El reporte de información negativa sobre el incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos, o sea, a DataCredito, a Transunión o Procrédito, solo pose, pro, procederá previa comunicación al titular de la información. Aquí es muy importante tenerlo claro. Si tú no autorizaste a la entidad financiera... O a la empresa de telefonía para que reportaran tus datos a la, eh, a la central de riesgo o data crédito o transunión, ellos no pueden hacer eso. Tienen que, tienes tú que autorizar el manejo de tus datos e información privada que ellos van a hacer en las entidades donde te van a reportar positiva o negativamente. Entonces, eh, esto con el fin de que puedas demostrar o efectuar el pago de una obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o la cuota y la fecha de exigibilidad. Entonces, eh, en todo caso, la fuente de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 20 días después de haber notificado a la persona. Acá hay que ser muy claros con un tema, es clarísimo las entidades tienen que notificarte antes de realizarte ese reporte negativo decirte Pepito Pérez te vamos a, te vamos a reportar negativamente si no te pones al día, si no cancelas tu obligación entonces eh, cuando hacemos esta reclamación Data Credit automáticamente tiene que colocar eh, que esa obligación se encuentra o que esa información se encuentra en discusión por parte del titular cuando hacemos esa reclamación es lo primero que tiene que suceder en el reporte en data crédito, tiene que aparecer que esa información se encuentra en discusión por parte del titular después de haber solicitado la rectificación o la corrección ¿listo? entonces indebida notificación ¿a dónde nos tienen que notificar? pues la ley establece que esa comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que la fuente de información envíen a sus clientes o a la dirección que registramos cuando tomamos el producto o servicio miren Acá las empresas de telefonía celular fallan muchísimo en este tema. Ellas fallan muchísimo en la notificación antes de reportar a las personas. Entonces, tienes que analizar bien si tu caso aplica por indebida notificación, ¿vale? Continuamos. Prescripción extintiva de la obligación. Bueno... ¿Esto de qué se trata? Esta, esta causal eh, aplica para aquellas personas que llevan muchísimos años debiendo ese dinero o que fueron co hace más de 15 años, más de 16 años y aún siguen reportadas. Entonces, ¿qué dice el artículo 25.12 del Código Civil? La prescripción es un fenómeno en el que por el paso del tiempo se puede adquirir o extinguir derechos y obligaciones. En este sentido hay dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. La adquisitiva es un modo en el cual se puede adquirir cosas ajenas por haberlas poseído durante un largo periodo de tiempo. Llámense muebles o inmuebles. La segunda, o sea, la extintiva, que es la que nos ocupa y la que nos importa en este momento, es aquella en que se extinguen acciones o derechos porque no se ejercieron en el término estipulado por la ley. Por ejemplo, tú firmas un pagaré o una letra de cambio después de la fecha en que se hace exigible este título valor, tienes tres años para demandar a ese deudor si tú no lo haces, acaba de prescribir ese derecho que tienes a cobrar ese dinero a tu deudor por la vía ejecutiva entonces, ahí ya perdiste el año, tienes que acceder a, por medio de un proceso monitorio a la jurisdicción ordinaria para cobrar ese dinero, no te queda de otra listo eh, recuerden ustedes que eh, ah, algo muy importante, antes, de, antes de, de que pasara a la siguiente, casi se me queda la mitad de esta causal. ¿Cuándo prescribe la obligación? Mira, la Corte Constitucional ha manifestado ya en diversas sentencias que la acción ejecutiva prescribe a los cinco años en tratándose del tema de reportes negativos. ...a los cinco años y que una vez prescrita la acción ejecutiva, esta se convierte en ordinaria por cinco años más. Es decir, cinco y cinco son diez años. Pero también, ¿qué dice la norma? Dice que después de ocurrido el fenómeno jurídico de la, prescri de la prescripción extintiva de la obligación... ...pues la persona va a durar reportada cuatro años más. Es decir, cinco y cinco años y cuatro son catorce años. Me consultan muchas personas que llevan 16, 17, 18, 20 años reportadas. ¿Pero qué pasa acá? Los operadores, los, operadores de las, eh, sí, los operadores jurídicos de las entidades financieras o de las casas de cobranza, porque generalmente esas deudas ya han pasado del banco a una agencia de cobranza, ellos manifiestan que no, que ellos no pueden decretar la prescripción, que la prescripción tiene que decretarla un juez de la República. En estos casos, toca acudir mediante la acción constitucional de tutela, mediante este mecanismo constitucional, al juez de la República para que el juez de la República nos ampare el derecho fundamental al buen nombre, a la honra. Si bien es cierto, el juez de tutela no va a declarar la prescripción de la obligación, sí va a ampararnos ese derecho porque una deuda no puede ser eterna, no puede durar toda la vida esa deuda. Una vez prescrita esa obligación a los 10 años, se convierte en una obligación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser exigible por la vía jurídica. Entonces, ya saben, ustedes tienen derechos. No permitan que esos derechos se los sigan vulnerando. Acción de tutela. Bueno, terminando de explicar estas causales, quiero invitarlos a que participen de un concurso que tenemos en Tu Abogado en Casa. Es un concurso muy sencillo, muy bacano. Vamos a rifar el trámite... ...de su proceso para restablecer su vida crediticia... ...o borrar esos reportes negativos de una persona... ...al que gane este concurso... ...le vamos a hacer el trámite totalmente gratis... ...¿cuáles son las condiciones del concurso? ...fácil, sencillo... ...suscribirse a nuestro canal... ...darle clic a la campanita para las notificaciones... ...obviamente... ...pero bueno, los requisitos es suscribirse al canal... ...dejarnos un comentario... ...pueden dejar cualquier cantidad de comentarios... ...no importa, uno, dos, diez comentarios y el otro requisito es ir a nuestra cuenta de Instagram mira acá les dejo el nombre de nuestra cuenta de Instagram van a hacer lo mismo, le dan seguir nos dejan un comentario en el último post y vamos a tomar los comentarios en YouTube y vamos a hacer un sorteo el próximo domingo que estaremos creo que a 16 de mayo y vamos a decir cuál es el ganador y a ese ganador le vamos a hacer su trámite totalmente gratis si ustedes quieren que les hagamos el trámite totalmente gratis, pues participen, es muy sencillo. Realmente este trámite en algunas ocasiones puede salir costoso. Puede salir costoso porque hay que pasar derechos de petición, hay que tutelar, hay que impugnar acciones de tutela, pero en fin. La gran mayoría de los casos cuando nosotros le damos un concepto favorable al cliente prosperan, 95% de los casos prosperan. Eh, y ese 5% que a veces no prospera es por la mala información que el cliente nos ha brindado también. Entonces, siempre, siempre a su abogado háblenle con la verdad. Eh, nosotros no estamos para juzgar, al contrario, estamos es para ayudar. Todos hemos quedado debiendo, todos hemos pasado crisis, todos hemos tenido quiebras, todos hemos tenido malos momentos en nuestra vida, ¿cierto? entonces ya saben, participen en el concurso, participen acá en la cajita de descripción. También les voy a dejar algo que más adelante les voy a explicar. Pero vámonos con la tercera. Hoy día de las madres, mire, yo acá trabajando para ustedes, para traerles esta información tan importante. La tercera es por error, te reportaron por error. Hombre, en este caso, eh, quiero aconsejarles algo. Por eso es muy importante que estemos revisando constantemente nuestro data crédito. O entrar a la página web de Transunión, inscribirnos para poder tener acceso a la revisión de los datos que están almacenando eh, estas empresas como Datacrédito y Transunión para saber si no nos han suplantado o saber si no nos reportaron por error. ¿Por qué? Porque generalmente nos enteramos de esto cuando vamos a tramitar el crédito y estamos reportados y estamos acá y ya perdimos la oportunidad del crédito, se nos cayó el negocio porque no nos prestaron la plata, en fin... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mira, en Datacredito te puedes registrar gratis en la página web. Eh, en Transunión también lo puedes hacer gratis. Entonces, no hay, no hay derecho para decir es que no tengo acceso. Sí hay acceso. Hoy en día tenemos mucho acceso con el tema digital a todas las plataformas web que hay en cualquier parte del mundo. Entonces, continuemos. Si el error es por parte de un banco o una compañía de financiamiento, o por cualquier entidad vigilada por la superintendencia financiera, le recomendamos a todos que contacte lo antes posible a esa entidad financiera, que utilice esos canales que ellos tienen habilitados para ello, la entidad evaluará su solicitud y si resuelve a su favor rectificará el error. En caso contrario, si usted lo considera pertinente, puede remitir su caso a otras instancias como el defensor de del consumidor, o la superintendencia financiera en caso de que otro tipo de empresa sea de telecomunicaciones o ventas por catálogo se equivocara reportando información negativa tuya pues le recomendamos a todos que eh, acudan a la superintendencia de industria y comercio también entonces pendientes de esto pilas hay muchas personas que están reportadas por error y saben hasta el día que van a tramitar el crédito y esto le genera muchos inconvenientes porque pensaban que tenían su vida crediticia limpia? Una de las que más se da... Este es el pan de cada día. Miren que la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que los casos de suplantación en Colombia han aumentado un 142%. Imagínense ustedes eh, las oportunidades tan tremendas que tienen los delincuentes allá en la calle cada vez que se extravía, se pierde un documento o nos hurtan un documento de identidad. Por eso es importante que tan pronto nos suceda cualquiera de estas situaciones, denunciemos. El respectivo denuncio tú lo puedes hacer en una inspección de policía o lo puedes realizar tú directamente en, tu, en la página web de la Policía Nacional y te sale gratis, porque generalmente las inspecciones nos van a cobrar unas estampillas para hacer ese denuncio. Entonces, eh, esto, esto tiene solución. Hay una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que es esta. Mira, la voy a dejar aquí grandecita, la 76.4.34 del 2012 expedida por la superintendencia como te dije según la cual las empresas deben demostrar que adquirimos la obligación para poderla cobrar es decir que la carga de la prueba radica en la entidad financiera que otorgó el préstamo o la línea telefónica o web, cualquier producto o servicio son ellos los que tienen que entrar a demostrar que efectivamente fuiste tú quien tomó ese servicio y que no te suplantaron ¿cierto? entonces es importante hacerlo es importante guardar los denuncios es importante eh, que ese denuncio siempre lo guardemos porque eh, instauramos el denuncio por la pérdida del documento, pero vamos y tramitamos el documento nuevamente y perdemos los documentos. De nada sirve, porque ese denuncio que tú estás colocando, donde estás diciendo, mira, extravié mi documento de identidad, si llegan a cometer cualquier delito o fechoría con ese documento a partir de este momento, pongo de presente que no soy yo, es otra persona que la está utilizando. Entonces, debes guardar eso para demostrar posteriormente que efectivamente tú fuiste la persona que no cometiste esa infracción o ese delito. Entonces, guárdalo, los documentos, Seamos ordenados con, nos, con estas cosas porque a todos nos puede pasar. Podemos ser muy cautos en portar nuestros documentos, pero cualquier día nos roban y ahí empezamos a padecer. Entonces, ya saben, otra de las causales por las que puedes solicitar que te eliminen el reporte negativo por suplantación. Ah, y llegamos a una de las más comunes también. Pagaste y continúa reportado. Entonces, eh, de acuerdo con la ley 1266 del 2008, que regula el manejo de este tipo de información, existe un castigo que se le impone a los consumidores en razón del incumplimiento de una deuda. La ley de data establece que tú durarás reportado el doble del tiempo que estuviste en mora una vez hayas cancelado. Es decir... Si tú duraste 10 meses en mora y cancelaste, vas a durar reportado 10 meses más. O sea, en total durará reportado 20, veces, 20 meses. Si tu mora es superior a 2 años y cancelaste, pues vas a durar reportado máximo 4 años. Si tu mora fue de 5 años, de 6 años y pagaste máximo 4 años, nunca podrás durar reportado más de 4 años desde el día en que cancelaste la obligación, desde el día que quedaste a paz y salvo. Entonces, eh, es claro... Eh, pagaron, es, es una solicitud que frecuentemente hacen las personas dicen, pagué hace 5 años, miren el pasisalvo y, y aún sigo reportado tienes que reclamarle a esa entidad financiera para que le solicite a Data o Transunión que elimine automáticamente tu reporte negativo porque eso te va a perjudicar miren, la gran mayoría de clientes que nos buscan lo hacen en el momento en que van a comprar vivienda Toman, eh, empiezan a pagar la inicial de su apartamento, cuando van a tramitar el crédito se dan cuenta que están reportados y empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con un negocio que ya establecieron y el banco les está negando el crédito. ¿Cómo van a pagar ese apartamento? Entonces después vienen eh, cláusulas de incumplimiento, cláusulas penales, bueno, en fin, una serie de situaciones jurídicas que son la consecuencia de un incumplimiento contractual. Entonces, les recomiendo a todos que antes de empezar a comprar su vivienda, restablezcan su vida financiera para que no les ocurra estos, estos sucesos y no pierdan más dinero. Muy importante que restablezcan su vida financiera. Bueno, no se les olvide suscribirse al canal, hombre, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo el material que vamos a subir, porque no solamente vamos a hablar de data crédito, no solamente vamos a hablar de procesos de insolvencia económica de personas natural. Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de restituciones de inmueble arrendado, vamos a hablar de procesos de pertenencia. Como les decía hace un rato, el tiempo nos brinda la posibilidad no solamente de que se extingan las obligaciones, sino también de adquirir derechos. Entonces, por favor, like al video, suscríbanse. Nuevamente, un feliz día de la madre para todas las mamitas en Colombia. Aprovechen el concurso, voy a repetirlo nuevamente. Se suscriben al canal, dejan un comentario. Eh, muy importante, se me olvidaba algo muy importante, gracias a Dios me acordé. ¿Cómo realizar el trámite? Este trámite ustedes lo pueden realizar contratándonos a nosotros, a las personas que son expertas en este tema, o lo pueden realizar ustedes directamente. Nosotros manejamos unos formatos que son muy profesionales y son los formatos que estamos eh, vendiéndole a las personas que no tienen cómo pagar honorarios o que, o que de pronto les sale muy costoso. Estamos vendiendo más de 20 formatos, cada, van 4 formatos por cada causal de las que hablamos, es decir, que van 20 formatos más las acciones de tutela. Si te negaron, un ejemplo, si prescribió la obligación pero la entidad te dice no señor, yo no decreto prescripción, vaya donde un juez, está la acción de tutela para que vayas al juez de tutela y le solicites que te elimine ese reporte negativo, que muy seguramente va a salir favorable. Son los documentos que hemos elaborado en base a nuestra experiencia, que hemos mejorado día a día, son los que utilizamos en nuestro diario vivir y son documentos que tienen un valor que yo creo que supera los 3 o 4 millones de pesos. Un de derecho de petición de los que nosotros tenemos hemos durado tres, cuatro días haciéndolo, montándolo. Una acción de tutela de las que tenemos, un modelo de los que tenemos hemos durado cuatro días también montando una demanda de tutela para que quede muy profesional. Porque el éxito, el éxito de estas situaciones radica en la fundamentación jurídica, en saber solicitar jurídicamente las cosas si tú vas a Google encuentras un derecho de petición genérico un derecho de petición que no te va a ayudar a nada tú no sabes ni qué es lo que vas a pedir entonces acá tú vas a mirar nuestros nuestros formatos y vas a decir son muy profesionales ya, realmente vale la pena y los vas a comprar solamente por 99 mil pesos valen 4 millones de pesos tal vez, pero los vas a conseguir hoy por 99 mil pesos y lo puedes pagar por Payú Payú dispone de Baloto Efecti, eh, David Plata, Bancolombia, eh, PSE, puedes pagar, tienes infinidad de métodos de pago para que canceles los 99 mil pesos, tú cuando cancelas nosotros al siguiente día, te enviamos los formatos a tu correo electrónico. Entonces, ¿qué estás esperando para poder solicitar que te restablezcan tu vida crediticia? No esperes más a que eh, tengas la oportunidad de comprar tu vivienda o tu vehículo y estés deportado. Entonces, chicos, ya saben, suscríbanse al canal, suscríbanse, dejen su comentario. No se les olvide ir a nuestra cuenta en Instagram, seguirnos y dejar también allá el comentario. Dentro de ocho días haremos el sorteo para... Ver quién es el feliz ganador de un trámite gratuito para restablecer la vida crediticia. Entonces ya saben, muchachos, Dios los bendiga. Hasta luego.